Los sentimientos se murieron. El dinero a ti te gustó y el mal en ti resucitó. ¿Qué fue lo que pasó? Ella no quiere una condena. Oh. Brutal, ese piquete que tienes muy especial. Me gusta porque conmigo se porta mal. qué fácil se le hizo deshacerte. Y a ti no te quiere ver más. Ella te va a pichar. Si tú la llamas, no te va a contestar. Tu nombre ya se va a olvidar. Sabiendo que podía. Ella te mentía solo para escapar. Quiere vacilar. De los amores se quiere. Ahora tienes mil letras de ti. En lista de espera Buscando la manera De tenerte Pero tú no quieres a cualquiera Si alguien te propone que no traiga flores Lo que tú quieres son un par de millones Millones para ti, bebé oh, yeah. Los sentimientos se murieron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 bebé, dímelo.